Ah, está todo bien. Es que bueno, quería contarte una historia que me pasó a mí y a mi hermana en una carretera. A ver qué pasa, cuéntame lo de tu hermana en la carretera. Mira, yo lo que pasa, tengo en, dentro de la ciudad de Monterrey, bueno, en el estado de Nuevo León, ajá. hay un municipio que se llama Linares. Ya, ajá. Ahí tengo yo unos tíos. Eh, pues yo con mi hermana normalmente visito a mis tíos pues, los fines de semana. Esto pasó el año pasado, en el 2019, como en marzo. Sí, ¿qué sucedió? Bueno, yo iba en la carretera manejando con mi hermana y pues resulta que en la carretera nacional, bueno, más o menos en las brechas, pues normalmente hay otros caminos o atajos para llegar más rápido al municipio, ¿no? Que es Linares. Resulta que una vez yo iba pasando la carretera manejando... Sí, hay una iglesia abandonada, ya tiene, pues yo creo que como, como 100 años o más, que uh -huh. la fundaron y pues, ya lleva abandonado unos 15. Sí. Bueno, yo, nosotros íbamos pasando por ahí en la, en la tarde y resulta que había un tipo, pues se veía como que muy alto, el, un señor, tenía como que un sombrero y tipo una gabardina, como que en la iglesia hay como que un tubo y como que tú... Que, que te le conduce más bien al sótano Vi que el, ese señor estaba como que en un camión Muy oxidado Y bueno, el tipo como que lanzó algo, un bulto Mancudo. O sea, tenía una bolsa, no sé, blanca La había lanzado como que a un... Al sótano de la iglesia Ya. Nosotros, mi hermana y yo la vimos y le dije Oye, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y mi hermana me dijo, sí como que lanzó algo, pero como que ese adulto tenía manchas de sangre, o bueno, eso parecía. Ok. Total. Yo le dije, oye, vamos, ¿no? O sea, vamos a, a investigar. O sea, pero ya no estaba haciendo. No. Yeah. Dijimos, ¿qué tal si ya es algo? O le avisamos a la policía, no sé. Mm. Bueno, entonces fuimos a, al túnel, o sea, el, donde nos conducía abajo al sótano. Y le dije a mi hermana que, que me lanzara, o sea, le dije que, que, me, que me ayudara, ¿no? Bajé y pues bueno, abrí ese, la bolsa y resultó que había un tipo, pues dentro de la bolsa estaba muerto. Pero se me quedaba viendo y como que tenía algo cosido, como que le había quitado los órganos y decidí irme. Ok, bueno, colgó, nuestro amigo colgó, dice en, en el chat, esa película se llama El Demonio, Jeepers Creepers se llama esa, esa película, ese, <ríe> si todos dicen que era la película del demonio, bueno, estaba estaba contándonos la película del demonio, supongo, bueno, nos estaba platicando, pues, eh, se si hubiera seguido, si era la película, se si hubiera seguido porque se escuchaba interesante, de hecho el drama que le impregnó cada vez me, me ponía más atento a la historia <risa>